En punto número dos, profesora emérita. Las comisiones de vigilancia y reglamento y de enseñanza aconsejan hacer lugar a los solicitado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en consecuencia designar a la doctora Paulina Beatriz Emanueli como profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba en reconocimiento de sus antecedentes académicos, teniendo en cuenta los dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la comisión honoraria oportunamente designada. Tiene la palabra la decana Parisi. Sí, muchas gracias. Bueno, solicitar este cuerpo, la aprobación de esta postulación, porque la doctora Paulina Emanueli eh, tiene una gran trayectoria en nuestra comunidad, en la Facultad de Comunicación, vivió la historia de la Escuela de Ciencias de la Información desde su creación, eh, comenzó como estudiante, como docente. Eh, fue directora de la escuela durante dos periodos, fue la primera licenciada en comunicación directora de la escuela, porque como es una disciplina bastante joven, eh, los directores anteriores venían de otras, ¿no? de letras, de, de, de otras disciplinas. Eh, Paulina fue quien propulsó el desarrollo de la comunicación, creando eh, los primeros espacios en el grado y en el posgrado fue una de las propulsoras del doctorado en comunicación de la facultad. Fue profesora titular de metodología de la investigación científica, es doctora en comunicación investigadora, categoría 1, y su historia como militante y comprometida con la educación pública universitaria dejó una huella imborrable eh, por la escuela, hoy facultad. También fue víctima del terrorismo de Estado, estuvo presa, siendo estudiante de la ESI y volvió en el año 1976 cuando se reabrió la Escuela de Ciencias de la Información. Trabajó incansablemente por el crecimiento institucional, buscando los consensos y la construcción colectiva de un proyecto que nos fortaleció y sentó los simientes para la creación de la actual facultad. Eh, si ustedes me permiten, me gustaría leer un escrito de Paulina que da cuenta en primera persona de los trazos que marcaron su vida en la Universidad Pública y en la Escuela de Ciencias de la Información. Ella habla trazas de mi, trazas de mi vida. Ingresé con 17 años a la Escuela de Ciencias de la Información en julio de 1972 como alumna condicional. Obtuve la regularidad en 1973 cuando definitivamente se aprobó el plan de estudios. Mi carrera académica no fue tan prolija como imaginé. Ocurrieron dos acontecimientos que estallaron mi vida. Un accidente automovilístico familiar y la ruptura del orden institucional el 24 de marzo de 1976, la dictadura militar. El 21 de agosto del 72, mis padres y hermanas tuvieron una, un terrible accidente. Mi vida personal cambió rotundamente de muchísimas formas, en lo académico incluso también como militante estudiantil. Otro acontecimiento que tuvo fuerte impacto en mi carrera fue el quiebre institucional, la dictadura. Después del golpe militar, fui expulsada de la escuela en mayo de 1976. El 29 de mayo fui detenida y luego de pasar por la cárcel de Encausados, fui llevada al campo de La Ribera, donde permanecí en condiciones de desaparecida. Hice la presentación de pedido de reconsideración correspondiente a las autoridades que habían intervenido en la escuela y luego de ser nuevamente investigada, fui reincorporada en diciembre de 1976. Los primeros meses del 77 fueron un infierno. A mediados de ese año conocí a quien es mi compañero de vida. Decidí retomar la carrera en la escuela y escribí mi monografía final, embarazada de mi tercer hijo. Cuando volví a la escuela todo había cambiado. Ya no dependíamos del rectorado, sino de, un fuerte, sino de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Nuestro hábitat se redujo a las aulas de la Guardia de la Ciudad Universitaria. Con la vuelta a la democracia, además de reencontrarme con queridos profesores que volvían del exilio, pude continuar mi carrera docente, primero como ascripta, luego jefe de trabajos prácticos, adjunta, y posteriormente como profesora titular en metodología de la investigación científica. Se me borró aquí. Bueno, me parece que es eh, muy emotivo poder... Este, compartir con ustedes estas trazas de vida que la profesora Paulina emanueli nos, nos compartió también a la comunidad. Así que, bueno, por eso solicito el, la aprobación. Gracias. Gracias, decana. Tiene la palabra el conciliario Anasif. No, hola, ahí va. Bueno, muchas gracias, señor rector, por la palabra. Eh, bueno, como estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, eh, celebrar eh, por supuesto esta iniciativa, algo que por ahí eh, yo lo viví justo cuando se presentó esto eh, en el directivo y que ahora da la casualidad también de poder estar aprobándolo en el Consejo Superior, eh, lo que es un enorme gusto eh, en tanto y en cuanto nos estamos refiriendo a Paulina Emanuel y una, una docente y una profesional de gran trayectoria académica no solamente entendiendo su compromiso militante y su compromiso con la educación pública en todo momento y a través de todas las adversidades que tuvo que atravesar sino también por la trayectoria y la importancia que tiene eh, académicamente hablando como productora de conocimiento pensada desde no solo argentina sino desde córdoba y toda la trayectoria que ha tenido internacional y nacional eh, eso por un lado y también destacar que eh, es también un gusto que se le pueda dar profesora profesor Emérita entendiendo que también son los 50 años de comunicación en la universidad pública. Eh, así que sin extenderme más, eh, hacer, eh, celebrar digamos, eh, este, esta gran iniciativa. Gracias, conciliario. Conciliaria Alanis. Sí, muchas gracias, señor Rector. Eh, en la misma sintonía, eh, los conciliarios precedentes me eh, enorgullece muchísimo estar en este recinto para aprobar la este, este, nominación de profesora emérita de la doctora Paulina Emanuele, la querida profe Paulina. A mí me tocó este, tenerla como docente a mediados de la década del 90 y siempre recuerdo las anécdotas de los debates que solíamos tener en aquel entonces. Eh, en el marco de las circunstancias sociopolíticas que vivíamos por allí y siempre encontré calidez, entusiasmo este, y mucho, mucho calor este, humano eh, en, la, en la profesora que nos hablaba más allá de lo académico y de sus logros desde un lugar este, plenamente humano como una mujer, una luchadora eh, y con mucha sensibilidad de modo que quiero rest este, destacar ese aspecto que acompaña también a su trayectoria como profesional y también mencionar que Paulina, eh, con Paulina, con quien es actualmente nuestra decana Mariela y con otra cantidad de compañeros que este, formamos el espacio que conduce la Facultad de Comunicación, nos tocó activamente trabajar con Paulina en pos de lograr los consensos necesarios para la constitución de nuestra facultad, que es un anhelo preciado y perseguido durante muchísimos años, de modo tal que este, también creo que este logro que tiene la docente en, en el cargo eh, es de alguna manera también un tributo a la constitución de nuestra facultad y en el marco de los 50 años es una triple celebración. Muchas gracias. Muchas gracias, conciliaria. Conciliaria Leulof. Muchas gracias, señor Rector, por la palabra. Sumarme un poco a, a las palabras de, de quienes me antecedieron. Soy eh, también testigo de, de, lo, de lo que se dijo. Paulina tuve el, Con Paulina tuve el gran honor de compartir mucho más eh, que un aula persona a la cual además personalmente eh, admiro y aprecio un montón. Eh, sobre todo por lo que un poco decían de la constitución eh, institucional ella fue una de las protagonistas y, y de las impulsoras de grandes transformaciones y de grandes momentos de la historia de nuestra querida eh, facultad antes escuelita eh, pionera en la lucha del pase a facultad en junto eh, con grandes movilizaciones estudiantiles de las cuales Formé parte eh, cuando comencé mis pasos en la escuelita como estudiante y como militante. Fueron una de las causas que más me movilizaron eh, en conjunto con las correlativas, con el cambio de plan de estudios y Paulina siempre fue eh, una de las grandes precursoras. Eh, apostando a la construcción colectiva y reivindicando a la militancia como herramienta de transformación social que es en gran parte eh, una huella que tenemos quienes estamos acá y quienes hemos formado parte de la institución de nuestra institución eh, y con toda la historia de lucha que tuvo y tendrá eh, nuestra querida escuela y facultad, así que bueno, un gran abrazo a la distancia a ella, seguramente también tendremos algún momento en la facultad para, para poder celebrar esto tan importante para nuestra comunidad, así que bueno, muchísimas gracias también a la, a la decana y a la institución por por la mención. Gracias conciliaria. Este, muy buena todas las intervenciones. Sumamente meritoria esta nominación a la gran trayectoria de Paulina. Entonces en consideración aprobado. Vamos a dar un aplauso entonces. Y también ahora.